saludos amigos hoy les voy a hacer mi crítica hacia el villancico de navidad recientemente lanzado por la cadena COPE a través del programa deportivo tiempo de juego Aquí, para quienes no saben tiempo de juego es desde hace casi 50 años el mejor programa deportivo de la, de la radio difusión en España por supuesto que sus actuales conductores, Pepe Domingo Castaño, Paco González y varias redacciones regionales de la cadena COPE en el área deportiva, le han dado en el blanco. Fue una gran emoción decirles de que fue muy buena y fue de grata inspiración mexicana. y uno de los cómicos del Grupo Risa, reintegrados a la cadena COPE confirmó que la inspiración vino de Querétaro sí de Querétaro incluyeron el tema del clásico Boca River que finalmente lo ganó y en las canchas y la tesitura de la Conmebol por parte del señor Alejandro Domínguez Wilson Smith, que ha logrado oh, que la tesitura triunfe por sobre las locuras. Y esta vez el contador de aciertos es 5 contra 3. Sí, 5 contra 4 en rigor. Es el noveno yancisco desde que los antiguos miembros de Carrusel Deportivo, la cadena ser fueron expulsados en mayo de 2000, despedidos en mayo de 2010, en la cadena CER, la cadena de la competencia. ¿Por qué fueron expulsados? Por algunos comentarios terribles, terribles, terribles. Tiempo de juego. hizo honor a su historia el 27 de agosto de 2010 cuando arrancaron la temporada 2010-2011 y hoy a más de 8 años de su uh, desembarco, Pepe Domingo Castaño, Pap González y otros grandes hombres de la comunicación en España, en el mundo deportivo, se han hecho justicia, cantando un villancico de clara inspiración mexicana. Fue un gran villancico, y un villancico que se nota la diferencia. ¡Hola a todos! El villancico que acabo de ver, el villancico de la Navidad de COPE, a través de su programa deportivo más famoso, Tiempo de Juego, ha marcado una tendencia increíble. Se hizo justicia. Se le dio la posibilidad del aplauso al ser un... un, un... un... un... un... un... navideño al son de mariachi Y uno de los integrantes del grupo de Risa dijo que el sombrero del cual se... Luego esta inspiradora canción navideña, un biencico propiamente tal, vino de Querétaro. Por supuesto, ha venido de Querétaro esta magnífica inspiración. No se puede decirse más. Lo han hecho muy bien. Y se hizo justicia con lo que David más ha pedido. Ha pedido o que se ponga al final del -sí con el aplauso y eso es justicia y se ha hecho justicia una justicia que por un año más fue justicia sonora justicia visible gracias a la gente buenos días amigos hoy doy mi crítica especial al Villancico de Tiempo de Juego Cadena Copia. Es un gran villancico de inspiración mexicana que marcó mucho. Y es una aliada en el combate a la izquierdopatía anticristiana que por muchos años ha caracterizado este loco, loco por supuesto, cuando me vean asumir el primero de enero la presidencia allá en Brasilia, estamos felices. Eh, feliz junto a ustedes. Por supuesto que ha hecho muy feliz este biencito. Se hizo justicia con el aplauso. Y recuerden. siglo ante todo y Dios ante todos muchas gracias hola amigos hoy les tengo que decirles una crítica hacia mis amigos de la cadena Cope eh, de, de, de, a partir de este momento es el momento de la crítica de Fausto por supuesto que eh, el villancico que han cantado los, el coro de deportes de la cadena COPE A través del tiempo de juego Lo han hecho imposible de igualar Y fue un coro en inspiración mexicana Por eso se le dio el aplauso Y es justicia Y hace todo el plano fue realizado, bien realizada técnicamente, fue muy bien realizada técnicamente, lo ha hecho posible, y fue el aplauso que se bien grabó, que bien se grabó en el libro. Muchas gracias, que Dios les bendiga.